una pequeña entrevista sobre Marx Sí La idea es esta, la siguiente Los jóvenes los que tienen 30 años para abajo en general que son los alumnos que, que, que tenemos en las universidades ya saben, ya se dan cuenta que el Marx del siglo XX o el Marxismo del siglo XX mejor ya no funciona No, no funciona no. que, que, que se dan cuenta, ¿no? Pero intuyen de que eh, Marx no es eso, sino que hay más. No es eso. no Bueno, eh, entonces. Es también eso, ¿no? Pero eh, lo, lo, lo que hoy pesa es lo otro. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, la idea es, sí, es. es otro Marx. Es preguntarle cómo usted llegó a ese Marx, ¿no? Que primero, cómo lo pensó, cómo lo desarrolló, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si al principio usted nos nos cuenta, nos narra, nos delata, cómo llegó a Marx, primero, en general. Y, y después de ello, cómo llegó al problema del fetichismo. Y finalmente, para ver cómo usted ha ido desarrollando el problema del fetichismo en Marx y cómo se lo podía seguir desarrollando. Porque cuando yo doy los cursos de este, Marx, y llego al tema, explico el tema. Es lo que más impacta en las nuevas generaciones. ¿Es que Lo que más impacta. Sí. ¿no? El tema del fetichismo. Ah, sí. No es la crítica de la religión. Ahora, en los términos estos, uh -huh. que es Marx. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿No? Uh -huh. es, es el tema, y yo creo que es el tema para esquema Claro. No va a poder eh, llegar... A tener eh, relevancia sin tocar este tema. Y eso es capitalismo, es religión. Claro. Y eso no dice solamente Walter Benjamin, eso dice Marx. Claro. No. Y, y muy interesante es el yerno de Marx, es un cubano. Sí, el Paul Lafargue. Sí, que, que, que tiene una cosa muy interesante. Paul Lafargue claro. sí Sí, sí, sí, sí. sí. Y la eh, Rosa Luxemburg también, ¿no? Es, es una traición, pero marginal, dentro de la ortodoxia uh -huh. marxista, ¿no? uh -huh. Como es, está a es, tu ser, ¿no? Es fatal. ¿sí? Sí. Que todo eso considera ideología. Sí, sí pues. <coughs> Entonces, sí, para Marta Arnico nunca ha captado eso. Uh -huh. Entonces, a partir de eso, ahora, por ejemplo, la discusión que estaríamos introduciendo en el siguiente sentido. Con Atusser y compañía, surgió una falsa discusión en el sentido de ¿hasta dónde Marx fue filósofo y cuándo empezó a hacer ciencia? En el sentido de que el Marx revolucionario o duro es el científico y no el filósofo. ¿No? Y hay gente que dice inclusive, inclusive, ¿no? Marx hizo filosofía hasta 1863. Después de eso ya hizo ciencia, ¿no? Entonces, ¿Hasta cuándo? ¿no? 1863. ¿Qué, qué, qué absurdo. Absurdo, absurdo pues. Y dice gente que está tomando <risa> el, <risa> el mega, ¿no? Entonces, de ahí es de que este <coughs> que mucha gente decía, ¿no? <coughs> Marx, más que científico, ¿no? Es o sea, Marx hizo <coughs> filosofía cuando era joven. ¿Desde cuándo filosofía es lo contrario de ciencia? Y después pues no de eso, eso hizo ciencia. ¿no? <ríe> ¿Qué, ¡Qué ridículo! <ríe> sí, qué ridículo pues. Entonces, fíjese, esa discusión de hasta cuándo Marx hizo filosofía y después cuándo hizo ciencia sería ridícula porque nosotros introduciríamos no solamente la siguiente hipótesis, en el sentido de que Marx hizo filosofía hasta el final de su vida. No, no solo eso, sino que también hizo crítica teológica hasta el final de su vida. Claro, lo que llama crítica del fetichismo es crítica de la religión, Exactamente. del capitalismo, claro. de lo que el capitalismo en cuanto a religión es. Entonces, que esta idea que tiene terminó en los años 45 hasta 47 terminó Marx el problema de la, de la crítica de la religión y ahora pasa a la ciencia y la crítica de la religión ya pasó uh -huh. pues es absurdo claro. no ahora vienen los dioses terrestres, terrestres. No, ahí se acabó la eh, crítica de la religión de, de, en su en su restricción al que, que le había dado fuego ¿no? Va más allá Y ya va más allá de Feuerbach. Es lo primero que escribe en el prólogo de su tesis de doctora. Uh -huh. Pero no es tan obvio. Es obvio cuando uno ha hecho ya el análisis posterior de la cosa. ¿no? Y ahí ay, es sí Y es ahora. Crítica de la religión y que es crítica de uh, yeah, crítica de los dioses terrestres. ¿no? Entonces, mercado, dinero y capital. Yeah. Yeah, yeah. Y eso tiene, ha sido marginal. ¿Por qué? Y eso es realmente fatal. Para el marxismo ha sido fatal. Él tomó como el, lo, el centro de la crítica de la religión la cuestión si Dios existe o no. Pero para Marx es irrelevante. <ríe> él dice, mira, la, él tiene una idea. Que la religión va a morir cuando el eh, comunismo se realiza. Y, si existe Dios o no, eso no es, no, no es la pregunta. ¿Sí? La gente tiene un Dios en cuanto todavía estamos en el problema. ¿Y si no, no. Eso es de, de diferente. Eh, y, claro, le convence parte de Feuerbach. En el, Feuerbach, el, el hombre. Crea a Dios según su imagen. Lo no, no invierte. Primero, eso es absolutamente cierto. El Dios de Reagan, el Dios de Hitler, el Dios de Trump. Y de, de, tú, tú, tú, tú te das cuenta. Si, si ves este Dios, te das cuenta qué imagen del ser humano tiene. Claro. qué cambia. Eso es obvio. Pero. Eso no significa todavía que este Dios eh, muera cuando yo digo eso. Porque todavía es el problema, ¿hay un Dios más allá de eso? ¿No? Y ahí creo que la central cita es cuando Marx dice el ser humano es el ser supremo para el ser humano que es textual también con fuego, mm. pero no la segunda parte, y por tanto eh, asum, asumir el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en las cuales el ser humano es un ser maltratado. Uh -huh. es, esa es otra cosa. Eso es la tradición judía, uh -huh. de, de ver a Dios. Y ahí aparece, inclusive, un dios, aunque Marx nunca menciona eso, que es el dios cuya voluntad es que el ser humano sea el ser supremo para el ser humano. <risa> que en contra de este dios, Marx no puede ser. Uh -huh. <risa> el argumento de Marx ahí, pero él no usa, él no, no, no elabora eso. No sé si no se dio cuenta, lo que yo creo él se da cuenta de cosas así. Si no, no le, le, le consideraba que no le convenía, y le tengo, yo creo que tiene, ahí tiene razón. Porque si, si dice eso, entonces los teólogos le van a quitar todo bueno. el pensamiento. <risa> van, a, van a invertirlo, cambiarlo, etc. Y no, me, mejor se va a morir yo creo no, es, no, no está tan mal pero eso es el dios cuya voluntad es que el ser humano sea el ser supremo para el ser humano en el sentido de esto ¿no? de, uh -huh. de, de echar por tierra todas las relaciones en las cuales el ser humano es un ser perseguido uh -huh. maltratado mal, ¿no? es, es el dios judío cristiano presente en toda la tradición judía cristiana y siempre traicionado en uh -huh. propia traición tradiciones judías y cristianas uh -huh. lo traicionan todo el tiempo ¿no? uh -huh. pero nunca lo pueden eliminar porque está ahí ¿no? entonces vuelve y vuelve y vuelve no hay no, este, está saliendo algo y por eso la crítica de la religión de Marx es tan importante. Porque llega, llega, ya, en el fondo llega a la posición del Papa. Porque el Papa dice todo el tiempo, el ser humano está en el centro, no Dios. Eso, eso es más lo que dice Marx. Solamente Marx no podría hablar, de, discutir mucho con el Papa porque el Papa va a decir es la voluntad de, de Dios es que el ser humano sea el ser supremo, todo el ser humano. Y entonces, pero si eso se acaba y, y la crítica marxista de la religión se, está, se ha acabado, ¿no? ya hoy, esta discusión si Dios existe o no, en ninguna parte se hace en serio, ¿no? entonces ya puede ser otra cosa. ¿no? ¿Y? ¿Cómo llegó usted a, a descubrir este tema en Marx? Porque en la década del 60, del 70, no era algo eh, habitual. La discusión era más materialista, en el sentido materialista de la palabra, ¿no? Mira, yo llegué eh, por, por el estudio de economía. <coughs> y eh, hice primero mi, mi diploma, ¿no? el título de economista, y después me fui a estudiar la Unión Soviética, pero en un instituto anticomunista, ¿no? No, para no decir guerra fría, no, es, no era explícitamente de guerra fría. Uh -huh. Uno de los profesores era miembro de la Academia de Ciencias en Moscú. Claro, él que hacía literatura, no, no, no de los economía, etc. Pero ¿ves? no era totalmente cerrado. Y el, eh, el filósofo era un, de, de la escuela de Frankfurt, cercano. ¿no? No. Pero. Ahí me llamó una cosa la atención, que a nadie que no conoce la economía le llama la atención, porque nadie le cuenta. El modelo central de, las, de la escuela neoclásica, ¿no? que aparece a partir de fines del siglo XIX, ¿no? y que va en contra de la economía clásica de Adam Smith, Ricardo y Marx. ¿no? Y. Este, esta fijación de, de, de neoclásica opera con un modelo de teórico, pero un modelo de la competencia perfecta. Uh -huh. ¿Qué es la competencia perfecta? Y de, de dijeron, el Disney, ¿no? Siguen hasta hoy, es, es, es una especie de lavado de cerebro, ¿no? <coughs> un modelo de competencia perfecto es un modelo en el cual se supone que cada participante del mercado tenga omniscencia. <coughs> entonces, ya, pues, ¿ves? Ahí está el problema, ¿no? Uh -huh. del, entonces, ese es un concepto trascendental. Nunca se dan cuenta, nunca lo dicen, nunca lo analizan, pero es obvio. Y yo pregunté al profesor cuando era estudiante, segundo, segundo año, etc. Que me parecía tan raro que, que tengan todo el eh, conocimiento perfecto. Ah, no, esa es solamente una cosa heurística. Pero nunca le acepté eso. ¡No, jamás! No heurística no, no significa que sea relevante, ¿no? Es heurística, evidente. Pero, ¿por qué la heurística lleva a eso? Las ya. Y ahí me di cuenta la teoría de la, de la competencia perfecta. Es nítidamente ideológica y religiosa. Es, es, es, esos son dioses, uh -huh. los, los participantes en el mercado. Entonces, aquí está la, la cosa directamente adentro. Y todo es fetichismo. ¿No? Y, con, y con eso empecé a pensar, ahí no funciona. Y eh, entonces estudié eso y después en Berlín, cuando en el Instituto eh, de, de Estudios de la Unión Soviética y ahí estudié en serio Marx. Yo había antes, eh, leído la, la, el, la, el manifiesto comunista como con 16 años después de la guerra, el nazismo había terminado. Yo tenía 14 años cuando terminó. <coughs> y ahora aparecían estos libros. Entonces yo compré eso. Mi padre, un, un conservador católico, pero no leo neoconservador, ¿no? era un conservador. Eh, me ve eso y dice, eso tienes que leer. Eso es un libro muy importante. Y no hay que conocer el enemigo, no. Me, me, me apoyó mucho y me dio otras cosas. Y, y era, bueno, era el, estos, eh, si lo tomas esto, eh, conservador del tipo de, lo, de los conservadores franceses, Brentano, mm. Bernanos, Bernanos, perdón. O, del inglés, que era el... Eh, sí. ¿Cómo se llama? El del... Con los, con los cuentos que cuenta del padre... De, de, son, son humanistas, conservadores, que no aceptan el neoliberalismo, el, el liberalismo. Uh -huh. Pero eh, están muy abiertos. ¿no? Entonces, de, de ahí es un ambiente. Ahí empecé en este tiempo. Pero ahora, en, en Berlín, ahí empecé a, eh, a discutir. Entonces, lectura de Marx. Y eso era este instituto que era en contra del marxismo, etc. Pero el estudio era serio. Yo, yo leí la primera vez el, todo el capital, todo lo Grundrisse. Tú lo leí ahí y lo discutimos. Después Engels, pero después Lenin y Stalin. Sí. Y yo estuve en este instituto como seis años, mm. eh, como estudiante ya que ha hecho su licenciatura, y después ahí hice un estudio de dos años sobre la Unión Soviética, después hice mi mis tesis de doctorado y en 61 terminé la tesis de doctorado y me quedé todavía como asistente de investigación hasta 63 ahí me fui a chile y me quedé ahí en américa latina ya esta, este estudio era, era clave para mí ahí yo me di cuenta por fin es economía y no cómo ganar plata yo, realmente estos estudios hoy en gran parte son estudios como ganar plata no no no no, no, no cómo funciona la economía no, no tiene no juicios sobre la economía nada <coughs> y los juicios sobre la economía se eliminan en nombre de Max Weber que esos son juicios de valor y la ciencia no puede dar hacer juicios de valor <coughs> pero ahí este Marx, este Marx me fascinó y empecé a analizarlo y entonces me dieron, me pidieron ahí, yo como era después en, eh, asistente de investigación, que era en el fondo investigador y el profesor consiguió plata para financiar nuestros investigadores, ¿eh? investigaciones y ahí trabajé sobre la ideología soviética pero ahora en relación a lo que es la competencia perfecta. Entonces, frente a la competencia perfecta, ahora el comunismo. También una sociedad perfecta. Entonces, ¿dónde está el problema? Claro, hay que, hay que analizarlos. Hay que saber lo que significa. Pero los dos tienen estas imágenes de la perfección. Eh, y ahí aparecían teorías de la, de la planificación económica, de planificación perfecta. Mm. Y la planificación perfecta es sumamente parecida a la planificación de, a la competencia perfecta. Y yo adelanté eso. Entré con un conflicto con el profesor, porque se podía decir que ese que, que, que es un concepto trascendental, pero cuando es comunista, pero no cuando es nuestro. ¿no? Y me decía un día, yo, yo no tengo interés de formar comunistas aquí en, en el instituto. los comunistas no decían eso. No decían que era... Eh, era un concepto ide idealizado, un trascendental. <coughs> y lo excluido no, nunca lo dijeron, igual como los eh, de nuestro lado, con la competencia perfecta. Estaban también siempre. <coughs> y la discusión era muy poca. Hay, había uno, un autor que me gustó mucho que hizo la. Primera vez una en los años 30, este análisis crítico de lo que es la competencia perfecta. Morgenstern se llamaba, que después es uno de los autores de la teoría de los juegos, mm. que quería evitar de, de, de, de, de esta construcción de los de perfectos y entonces de, de, sustituirlo por la teoría de los juegos y hacer fundar la economía sobre la teoría de los juegos. Eso no resultó. La teoría de los juegos, sí, pero no podía hacer, sustituir lo otro. Eso. Pero de todas maneras, es una grandiosa teoría y era un irónico que tenía ahí. Entonces, eh, eh, le dije, imagínense si, si todos tienen eh, con, con, eh, conocimiento perfecto. ¿Por qué conversar? Bueno. <risa> <risa> <risa> y, y entonces dice, supongo que eh, un detective está detrás de un criminal. Y sabe perfecto lo que va a hacer el criminal. Pero el criminal sabe perfecto lo que va a hacer el detective. ¿Qué van a hacer? Y sabes lo que decía? Están paralizados. Porque cualquier cosa que les ocurre, el otro ya sabe. Entonces, ¿cómo pueden, pueden actuar? Y el mercado, y muchas otras cosas, son, son juegos, son relaciones estratégicas una relación estratégica que no puede haber si hay competente, si hay conocimiento perfecto. Entonces echémoslo, ¿no? Es un artículo genial, de 30, 20 o 30 páginas. ¿no? Era un alemán tipo. Pero lo publicaron Él se, era un alemán judío que a tiempo se escapó y ese artículo se publicó entonces en inglés y uh -huh. se, se hizo muy famoso es, y es para leer cualquier persona y para entretenerse. eso es una cosa excelente. Uh -huh. ya Y ahí estaba muy cerca del problema de la crítica de la teología. Uh -huh. No podía ser una simple copia de Marx pero una crítica de Marx, que yo creo que permite darle realismo, eh, un nuevo realismo a la crítica de la religión de Marx. Eh, y eh, entonces empecé con, eh, con eso, eh, con conceptos como Planificación perfecta, competencia perfecta, después viene la teoría de la firma, de la firma perfecta. Son todos conceptos trascendentales. Por lo tanto, tienen un carácter utópico. El comunismo no es lo mismo que planificación perfecta. El comunismo también es algo utópico. Pero eh, vivimos la utopía. Eh, no hay manera de no pensar en términos utópicos, pero hay que saberlo para no caer. Uh -huh. y, y ahí empezó. Empecé con discutir ahora la crítica de la religión de Marx y ver que Marx la lleva. Al criticar el fetichismo, claro. Y ahora podría hacer todo eso, uh -huh. como criticar el fetichismo, y eh, ya en este tiempo empecé a escribir sobre el feti fetichismo entre los dos sistemas, ¿no? Y el, el gran fetichismo del crecimiento económico, ¿no? Es, es, ahí, de ahí viene, me viene eso. Es decir, es muy antes de ah. llegar aquí. Pero llegué aquí, ahí estaba obvio. Que eso, la teología de liberación necesitaba eso. Uh -huh. Que era ingenuo con el, el reino de Dios. Que era lo mismo. El reino de Dios es una construcción de estos. Y en este segundo artículo que yo te mandé, ¿no? Ahí lo, lo expongo, ¿no? que todos nuestros enfoques, sean ideológicos o, o no, eh, operan con conceptos de este tipo. ¿no? El nirvana de los budistas, el Tao de los taoístas, la pachanama de, de los bolivianos, de la, de todo. Entonces, eh, tú no puedes jugar uno en contra del otro y todos son imposibles eh, en términos de realización S son sí, concepciones que te permiten eh, ya, te, que te permiten concebir los valores que tú necesitas para convivir uh -huh. ahí aparecen grandes imaginaciones en, en, en el caso de la competencia perfecta muy muy negativas ¿no? yo creo que tampoco, tampoco es de la comp, de la planificación perfecta ¿no? pero estas grandes como el comunismo el reino de dios el reino eh, del mesías reino mesiánico el nirvana la pachamama pues, esos son humanos es, es, es, es, es la humanidad transformada en algo trascendental y al frente al cual uno se define. Es el ser humano como ser supremo para el ser humano que se, que se formula ahí. Y ahí entonces me, me ocurrió eso. Claro. Que, eh, Marx, el problema de Marx no es el ateísmo. El problema de Marx es la ubicación de este humanismo. ¿Qué es el ser humano como ser supremo para el ser humano? Entonces, el humanismo de la praxis que puede derivar por tierra a todas las relaciones en las cuales el ser humano debe ser maltratado, etc. Eso eh, hay que ver ahora cuál me interpreta mejor en determinadas situaciones. No tengo una pelea con los, ni con la Pachamama, aunque alguien sea cristiano, ni con el Nirvana, y, y, ni con el Tao. Son la manera como ellos ven esta misma problemática. Y, y desde el punto de vista de ellos revela cosas que desde otro punto de vista no, no se revelan. No, tú no estás en, eh, eh, tú, tú no tienes que misionar a nadie. Porque estamos en este. Ahí tenemos un mundo trascendental, eh, ahí de convivencia, y que no de planificación económica o de planificación del mercado, etc. Pero que necesitamos para enfrentarnos con las eh, eh, con las instituciones de, de hecho, con, con el mercado, con el Estado. Etcétera, ¿no? Entonces aparece ahí ahora una posibilidad de formular proyectos, pero formular proyectos sin utopía no se puede. Uh -huh. Pero tampoco se puede si se cree que la utopía es el proyecto, uh -huh. <ríe> entonces fallas fallas ¿no? Marx se da cuenta una perfecta convivencia es incompatible con dinero. Ya, y ahí yo creo que eso es la, la gran eh, la gran problemática uh -huh. del pensamiento de marx uh -huh. que él cree que a pesar de todo eso se puede uh -huh. con eso han destruido mucho del socialismo uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pero si tú lo, si, si, si, si tú te das cuenta reformulas y ahora tienes un marxismo diferente uh -huh. Y que es, a mi entender, el marxismo de hoy. Claro. En su último artículo, usted este, suelta una hipótesis que va en este sentido: que usted dice, ¿no? A Marx, digamos, hasta el manifiesto del Partido Comunista, todavía habría pensado en términos del mecanismo de las instituciones como una posibilidad para producir una revolución. Pero que después, especialmente cuando empieza a trabajar el capital, Marx cambia. La perspectiva de la revolución ya no es desde la perspectiva del de mecanismo de las instituciones, sino que es desde la perspectiva del sujeto, el sujeto de la praxis. Sí. Que es donde le aparece la realidad o, él, o la presencia ausente. Él, él se da cuenta, ¿no? pero no lo elabora. Ahora, este, que sería bueno que... Eh, explicara muy bien esto porque eh, usted sabe el, el marxismo de, uh, del siglo XX, especialmente el que el marxismo soviético partió digamos políticamente desde la perspectiva de este marx de, al manifiesto del Partido Comunista en el sentido de que es posible la revolución cuando se producen instituciones que posibilitan la revolución no Y entonces serían este que revoluciones sin la participación activa o sin tomar en cuenta la actividad del sujeto, la acción del sujeto, sí, sí, el sí. ser humano como sí. sujeto. no sí, sí, sí. Y entonces eh, pensar que, por decir, digamos, no ahorita estamos en el capitalismo, pero cuando estemos en el socialismo, o sea, de una institución a otra, a otra institución, entonces el ser humano ya está libre. Sí, pero ahí es todo es sujeto y no hay instituciones. Exactamente. Y eso es lo fatal. Y hoy, este sujeto, que Marx es, es, es el que lo descubre ¿no? con su crítica de la ley, pero que no le, da, no le, no le sabe dar su, su campo de acción. Yo creo hoy aparece, sí. porque hoy ya no estamos con la ilusión de poder abolir el matrimonio, en la propiedad, el estado no, no no no no eso se bueno de repente hay algunos que todavía sí eso pero no en general no entonces lo que necesitamos desarrollar es eso y ahí viene recién el sujeto de marx Exactamente. ahora como praxis hoy yo creo que hoy empieza entonces me llamó mucho la atención en su, en su último trabajo, esta perspectiva que usted asume y dice, ¿no? Una cosa es ver un proceso de transformación desde la perspectiva de las instituciones, o sea, desde arriba como observador, dice usted. Y otra cosa es ver el problema de la transformación desde la perspectiva del sujeto que está padeciendo una forma de dominio en la cual a él, porque está padeciendo esa forma de, de dominio, le aparece a gritos la ausencia de la realidad que él está deseando. Sí. Entonces la perspectiva es otra. ¿No? Sí, y eh, lo desarrolló mucho la, eh, Rosa Luxemburg. Aparece de alguna manera en la Escuela de Frankfurt. <coughs> Artículo, no, en el penúltimo, en el que va a leer el día miércoles usted, ahí suelta una, una hipótesis, está dicho de modo marginal, ¿no? Pero yo lo agarro de modo sí, especial sí, sí. en el siguiente sentido. Toda la modernidad, sin excepción, dicen que en la modernidad hacemos el pasaje del mito a la razón. En esto es que ahora la razón es secular. Sería todo el proceso de secularización, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces usted dice ahí de frente, no no hay secularización. No es nada secular. Lo que hay es divinización. <coughs> o sea, ¿de qué, ¿Divinización de qué? Del mercado. Sí. Entonces le decía yo en, en, en, en una cartita que le escribí, le decía, entonces hay un doble movimiento. En este caso, todo el discurso supuestamente secular o secularizante sería ideológico encubridor de este proceso de divinización del mercado y sus Exacto. instituciones. ¿Que ¿Por qué no nos habla un poquito al respecto? Ah, mira, <coughs> en Marx yo creo que siempre es clave para mí esta cita el ser humano, es el ser supremo para el ser humano y junto con <coughs> su concepción de lo que es el imperativo categórico que es eso hay que esconder eso se, se esconde no tan no necesariamente que el ser humano es el ser supremo para el ser humano de por sí no sino vincularlo con lo segundo <coughs> por ejemplo eh, Toda la modernidad es eso. El, el mismo liberalismo, ¿dónde está el centro? Es el ser humano. Pero no el ser humano de Marx, sino el individuo, el propietario. Claro. Y si tú pones el propietario en este lugar, entonces es el mercado. Claro. Pero entonces el mercado no es... No, no es ningún fetiche, Es condenada. dice lo que es el ser humano, es el ser supremo para el ser humano, es decir, la propiedad es el, el mercado, uh -huh. es el ser supremo para el ser humano. No, parece lo mismo. Y es en contra de eso que Marx pone la segunda mitad de la frase, ser humano eh, digamos ser el ser humano el ser supremo para el ser humano significa este imperativo categórico según la cual hay que derivar todas las relaciones en las cuales el ser humano es un ser detestable uh -huh. explotado etcétera entonces, el centro es el ser humano, no el propietario. Y el ser humano en cuanto a un ser que sufre y que tiene que vivir y que no puede vivir y que no lo deja muchas veces vivir. Hay que hacer vivir. Y el fetichismo es precisamente la negación de eso. No, el, es todo está dicho en cuanto que el, pues, eh, el, hay, el individuo como propietario tiene libertad absoluta para ejercer su eh, autoridad. Y, y el que no es propietario, que no sirve. ¿Para qué? Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Y, y es eso es. Muy bruto, muchas veces, ¿no? Eh, que los que no pueden vivir, eh, conseguir sus condiciones de vida en el mercado no merecen vivir. Claro. Y yo no sé, no, no voy a citar ahora mucho, eso dice Adam Smith. Eso siguen, eso dicen los neoliberales mucho más brutal todavía que Adam Smith. Adam Smith lo dice también brutal, pero de hecho, cuando discute problemas, tiene mucho sentido humano todavía. No, no, es, no es un neoliberal. Uh -huh. Aunque, yo, yo sé, tiene elementos que para el neoliberalismo son así nomás usables. ¿no? Pero el neoliberal hace ahora todo eso y nada más que eso. Entonces, el, el que no logra vivir no tiene ningún derecho de vivir, que, que se mora Y lo dicen, Hayek dice, ¿no?, el control de la población no puede renunciar al hambre y a la enfermedad. Uh -huh. Yo, yo recuerdo una reunión que había en, hace bastante años, hace más de 20 años en Cairo de las Naciones Unidas sobre la, la, el problema de la explosión demográfica. ¿no? Y ahí se levantó uno de los tipos y dice la, la explosión demográfica es originado por el Servicio Nacional de Salud. Es una barbaridad. Entonces, eh, los elementos necesarios para reducir eh, la humanidad que se necesita resolver, uno le quita. Uh -huh. ¿Qué es eso? No? Es, es, eh, yo lo leí en el diario. Pero ni una protesta, ni ¿Eh? un análisis, nunca, no, no, tú lo puedes decir estas barbaridades. Greenspan, el, que era el, el banquero, el uh -huh. gran banquero del Banco Central de Estados Unidos, de la FED, ¿no? <coughs> decía eso: es que no haz nada y nunca, mejor que se mueran. Así dice. Es que, es que no haz nada es significa lo que no habrá nada. Ni, ni se logran. Eh, eh, lo suficiente para. Entonces hay que. Eh, tiene que. Eh, hay que dejarlo morir. Uh -huh. Y lo dice explícitamente, mañana lo, digamos, mismo, eh, lo voy a citar. Okay. <risa> no, y, entonces. <coughs> y ahí se llega, llegamos al, digamos, a lo que es la verdadera diferencia entre esta tradición, Adam Smith, hasta el neoliberalismo y Marx, por las diversas etapas, errores también del pensamiento marxista que aparece. El pensamiento marxista parte de la necesidad de asegurar la vida humana y de la naturaleza. Es. Uh -huh. Marx es el primero. ¿Qué dice? El capitalismo, el capitalismo desnudo, sabe desarrollar solamente las fuerzas productivas, sacrificando, destruyendo la naturaleza y el trabajador. Uh -huh. ¿No? Eso es hace casi 200 años, ya casi. Uh -huh. No, hace 150 años, la primero lo publica en 67, son uh -huh. 150 años. Hoy, todo el mundo está de acuerdo. Aunque en el capitalismo, hoy no tendríamos que formular un capitalismo salvaje, del tipo neoliberal. Uh -huh. ¿no? yo, yo creo que hoy hay que formular un poco diferente. Pero es el, el, el salvajismo el capitalismo neoliberal lleva a eso. Y la mayoría de los científicos y de la gente todos están de acuerdo. Hoy, lo otro en, y ahí de Marx tienes tú un pensamiento a partir de la vida. Si quieres vivir, viva. Pero viva de una manera tal que puedas vivir y no uh -huh. equivocas. Uh -huh. No te hagas Nietzscheano, no, <risa> hágate eh, si quieres eh, Pachamama y yo soy si tú eres y no, todo lo que hay, pero no, no, lo, no lo otro. ¿no? Uh -huh. Y eh, este punto de vista de Marx, que él tiene frente a todos los problemas de la población también, ¿no? ahí se, se, se, se mueren y se los deja morir eso es <coughs> de destrucción de la vida y la vida tiene el derecho de vivir Por, quien vive tiene el derecho de vivir y eso este derecho es la base para juzgar a partir de eso se juzga <coughs> sobre eh, sobre nuestra sociedad y sobre la naturaleza uh -huh. y cuando se hace eso entonces uh -huh. uno descubre por qué Marx hace eh, teoría de la plusvalía uh -huh. porque la plusvalía es que un grupo se adueña de un producto que es necesario para que todos vivan es, es robo es explotación en la teoría económica, en, en, en, ni neoclásica, pero de burguesa en general, no considera eso jamás. Porque en, en cuanto que lo dice, termina, que, se, se, se, se transforma en crítica claro. del, del capitalismo. ¿no? Entonces, eh, eh, y, y Marx va parte de eso. Y los marxistas del siglo XX han olvidado eso por eso dejaron la teoría de la plusvalía y con eso la teoría del valor trabajo eso todo me di cuenta en mi estudio en Berlín porque ahí estábamos ya con el problema del medio ambiente estaba empezando y todo eso ¿no? uh -huh. y era claro, eh, eso es otra cosa no se puede <coughs> y y entonces viene, hace falta intervenir el capitalismo de una manera tal que no pueda hacer realizar este proceso de destrucción. No, de, de, ya, ya con la abolición del capitalismo yo estaría mucho más cuidadoso. Uh -huh. Pero el, eh, el neoliberalismo sí, el capitalismo salvaje sí. Por lo menos hay casos donde algo de esto ocurrió, como por ejemplo la, el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? tú tienes 30 años uh -huh. de un enorme esfuerzo, un enorme esfuerzo de intervenir el, el, el mercado de una manera tal que funcione que es hasta los años 70, ¿no? con Reagan se borra todo, ¿no? entonces viene este salvajismo de la de globalización. Pero en este tiempo la, la, la reconstrucción de Europa sin eso jamás habría sido posible. Pero eh, ahí se abrió el mundo, ¿no? uh -huh. los, por, por propios... Países del tercer mundo, etcétera, en todas partes. Uh, había una, un intervencionismo que tú tienes presente aquí. ¿no? Hoy nadie del Partido Liberación Nacional se atreve siquiera a proponer una política como lo hizo Don Pepe. Porque él va a ser tirado por extremismo de izquierda. Eso es, no, tú, tú, tú, tú estás de acuerdo. Sí, señor, sí, señor. En, en Alemania lo mismo. Tú no puedes hoy, el Erhard era el ministro de Economía y su, <coughs> y su, eh, su colaborador era Müller. Eh, bueno, no. Eh, si tú lo... Lo, lo haces presente hoy, de hecho, de cualquier, demo, ni, no solamente, no puedes ser demócrata cristiano, socialdemócrata tampoco, los socialdemócratas ni se atreven siquiera a pedir lo que se hizo en los años 50, 60 y 70 y es el tiempo que yo viví eh, como chico y mis padres se habían muerto cuando yo era 20 años. <risa> Logré estudiar, etcétera sin ningún problema. Era, era un sistema impresionante. <risa> ya, y, y en todo el mundo ahí empezó, empezó la política de planificación, etc. ¿no? Las universidades, el sistema, sistema de educación pública. S sistemas de salud pública, ¿no? Aquí es Calderón Guardia, ¿no? <risa> que, que tiene hasta todavía hoy, tiene un, un hospital. Claro. <risa> Pero eso, eso es lo, lo mismo. En este tiempo se abrió. Uh -huh. Y en los años 80, con Mar con primero Pinochet, hay que ver el primero que lo terminó eso es pinochet lo segundo es magre tacho y el tercero es reina son tres uh -huh. y, y dos pinochet nunca lo mencionan hay que eso es el primero claro. 73 ahí, ahí vino la, el barbarismo ya, y, y hoy no, no copiar lo que se hizo en este tiempo no, nunca se puede copiar pero sí enfocar esta necesaria intervención en los mercados como condición para vivir, vivir la gente y vivir la naturaleza y seguir existiendo como humanidad. Y la visión está, en Marx está presente desde el chico, el chico de que, que, que hace su prólogo a su tesis de Muy doctorado. doctorado. <coughs> y eh, ese es un punto de vista que es radicalmente diferente de Max Weber. Max Weber, todo eso es eh, juicio de valor y la ciencia no puede hablar de eso. Mm. Él habla de responsabilidad, pero es absolutamente irresponsable. Max Weber es el irresponsable. Bueno, también hay irresponsabilidad en el, eh, en el desarrollo socialista, ¿no? Yo creo que uh -huh. abolir el Estado, etcétera, tiene, tiene un problema de, de responsabilidad. Pero el irresponsable después es Max Weber. Uh -huh. Elimina toda referencia a, a esos valores básicos de la ¿Sí? vida. Entonces, esas de decisión. Si hay un sistema de salud o no, es tratado como si eh, eh, prefieras Coca-Cola o Pepsi-Cola. Claro. No, no, no es vida muerta. Max juzga todo, todo bajo el punto de vista vida muerta. Juicios vida muerta. Y eso no... Max Weber elimina... Además, en este tiempo había cierta presencia de eso, inclusive todavía en las tradiciones cristianas de la Edad Media. No, había mucho, ¿no? <risa> Pero se eliminó totalmente. Y eh, no sé si conocen a Hans Jonas, que sí, escribió el principio de responsabilidad. Responsabilidad. Él es absolutamente irresponsable, sí. porque se basa en Max Weber. Uh -huh. Y ataca a Bloch. Uh -huh. Es en contra de Bloch ese libro. Es en contra de Bloch, que dice, es el principio de esperanza. Es esperanza claro. El principio de vivir. Y él es el irresponsable. Uh -huh. Y puro de Max Weber. Y entonces una incapacidad total sí, sí. de ver eh, esta problemática vida-muerte. Que hoy para nosotros es, por todos por todo los lados, actual. Uh -huh. Ya, quizás somos. estamos, Y este, se acuerda que este, una vez discutimos de cómo es que esta problemática que introduce Weber ingresa en el en el marxismo a través de los alumnos de Weber como Lukács. Exacto. El, el, el, el, el, el, el, el, la teoría del valor, trabajo, y viene esta porquería de, de teoría de valor, utilidad, que nunca ha tenido una un significado teórico. Es un, el significado es lavado del cerebro, ¿no? Es, que teóricamente no tiene. Entonces... Ah, tú, tú has visto estas cosas, ¿no? Cuando escribiste este libro, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿se acuerda que estábamos hablando de un marxismo solapadamente beberiano? Sí. Que habría, por vía formalización, quitado este contenido ético presente en la obra de Marx, ¿Mm? gracias a la cual, en parte, habla, hablaríamos del fracaso del marxismo del siglo XX, por haberle creído más a Weber que a Marx. Exacto. Creían realmente, con esta responsabilidad de Marx Weber, Poder vivir. Elimina la, pro la problemática de vivir o no. De pura problemática instrumental, claro. Que ni puedes atravesar la calle con un criterio así. Que ahí tienes que ir nomás de un lado <risa> al otro y, eh, y, y, y, y, y ni fijarte que te, estás en peligro. Uh -huh. Y que mirar si hay auto o no. No lo miras y ni llegas al otro. Uh -huh. Porque la vida es siempre <ríe> cuestionada en todo proceso de realización de, de medio fin. Uh -huh. y, pero se puede re, siempre también recuperar la uh -huh. vida, ¿no? Entonces, pero tienes que hacerlo. Uh -huh. Y para eso tienes que eh, tienes que intervenir. Estos mecanismos del mercado y de la, eh, y de, de la instrumentalidad, uh -huh. y si no, no hay nada que hacer. Uh -huh. Y ahora, Franz, <coughs> después de todo lo que usted ha hecho, ¿cuáles son los proyectos nuevos? ¿Cómo más usted continuaría? No, yo creo, yo creo, quiero seguir un poco todavía con eso de la <coughs> crítica de la religión, pero ahora hacer la pregunta cómo tiene que ser las ciencias sociales para responder a, a la problemática a la cual eh, eh, Max empezó a responder, uh -huh. y te, aunque la, la, la, la respuesta de Max no se puede copiar pero eso es el problema uh -huh. el monstruo de lo de que se trata entonces una ciencia social capaz de discutir eso entonces una ciencia, una ciencia social que sea no Weberiana claro. entonces, entonces es que, en el, que en el más allá de Max Weber y, y, y eso no le quita nada de grandeza, tiene, tiene muchas teorías que mucho valen la pena pero este punto que para él es clave, este punto no. Mm. Y, y ahí Max Weber cambia totalmente su. ¿Cómo tiene que hacerse, eh, de, de, de, tiene que, de, que de definirse las, eh, eh, las ciencias sociales? Sí, en el sentido este, hubo, usted estaba diciendo. En el ¿no? sentido de juicio, introducir juicios de vida-muerte. Sí y hacer claro que están por encima de los juicios eh, eh, instrumentales, medio fin. Sí, este, que se acuerda que yo hago una distinción a partir de esto que usted dice, entre hay que distinguir ahora entre juicios de hecho ónticos, que serían los medio fin, y los juicios de hecho ontológicos que tienen que ver con toda la realidad. ¿no? Sí, Entonces, sí ahora sería, hay que partir de juicios de hecho, no onticos, sino ontológicos. Por ejemplo, el calentamiento de la tierra. No, pero yo prefiero decir vida-muerta. Juicios vida-muerta. Ese sería el, el criterio este, ético con el cual se evaluaría los juicios de hecho ontológicos. Por ejemplo, el calentamiento de la tierra es una evidencia para todos, no es una evidencia para unos cuantos. Claro, y el, no, entonces... Ahora, ¿cómo evaluamos eso? Es a través del juicio vida-muerte. De, la, de juicio vida-muerte. ¿No? Y el juicio vida-muerte constituye ética. Sí. Eso. Y, eh, y eso hay que, eh, hay que plantear como como posible centro de la ciencia social. Uh -huh. Y ahí la, la economía tiene que, que ser claro que es una ciencia social, que no, no es... Física. Uh -huh. se, se creen siempre que, que son como físicos, sí, sí, sí. Una, una cosa absurda, uh -huh. totalmente absurda, pero de, de eso viven, uh -huh. sí. sí. me parece bien eso. Eso sería articulación que usted ha hecho de la crítica por un lado a Weber y por otro lado a Popper. Sí, sí, sí, es lo mismo. Popo es más primitivo que Max Weber, pero eh, es, es la misma dirección. Yo prefiero Max Weber mil veces porque vale la pena discutir. Él <risa> es un gran pensador sí. y Popo no es... Um, por lo menos no le encuentro eso, ¿no? Y tú, tú, tú ves, Popo se acabó cuando subió Reggae. Uh -huh. ¿Qué decía Popón? ¿Y de que Todo el mundo libre Quien quiera el cielo en la tierra Produce el infierno uh -huh. Pero Reagan Se hizo Hizo coalición Con los eh, Hizo coalición Con los fundamentalistas eh, eh, eh, apocalípticos, uh -huh. que prometen hacer cielo en la tierra. Uh -huh. <ríe> y entonces no podían seguir bueno. con popa No podían decir, ¿a ¿quién quiere el cielo en la tierra por los, el infierno en la tierra? Lo han hecho, eso sí. <ríe> Pero son ellos ahora. Y y, y y es, y es, y es un simple, simple argumento, eh, yo diría, mítico o no mítico. No es, no es, es, es un argumento demagógico. Uh -huh. es, eh, pero eh, no, no, Reagan ya no usa eso. Uh -huh. Entonces, de, de todo eso no quedó nada quien quiera el cielo en la tierra produce uh -huh. el infierno en la tierra de, no pueden decir y ahora el trump también, también está haciendo hasta has leído el, el, su el, su, el, su discurso el, a la asunción no. <coughs> hay tres Grandes sistemas que, que son milenaristas. Mm. Primero el nazismo, segundo el Reagan. y el tercero. El... Hablo, lo llamo al, milen al milenario. No, no, es, son tres. Mm. <coughs> Reagan hace lo mismo. No, dice, no, es la ciudad. De la Estados colina. Unidos es la ciudad en sí, en las. En la colina. En la colina. Eso es el milenio. Uh -huh. Y ahora Trump hace lo mismo. <ríe> y él lo dice lo mismo. Yo he vivido los mil años del nazismo, duraron dos años. <ríe> de 33 hasta 45. <ríe> Eso fue. Y los de Reagan, yo no sé cuántos años duran. Y de Trump, cuántos años van a durar. No sé. Pero son... No, no, yo no quiero. Uh -huh. Bueno, Franz. Ya, yeah. ha estado muy interesante. Muy bonito. Muy lindo.